Let me do it. <laughs> Me fumo uno de Santa Justa Clan, cuando tú me tiras apuntan mal, mi estilo va y viene es un boomerang, mis armas salieron del pacapan, la tuya de pegas del Toisagras, si no vas a usar la guardastela, para hacer de calle en ella hay que estar, no sirve con escuchar al mora me fumo uno de Santa Justa Clan, cuando tú me tiras apuntan mal, mi drip va y viene es un boomerang, me lo he sacado del Pacapanch, la tuya de pegas del Toisagras, si no vas a usar la guardastela, te quedo muy grande el a ti ya lo que tienes detrás lo que digo, si lo quiero lo persigo Si no lo tengo lo consigo, ese culo me lo pido Cuando me lo botan andas de choque Me dice dónde y le llevo al toque Tú eres un pussy sin sin enfoque Tú eres un pussy y no tienes toque, ah uh. No tienes toque, ah uh. Tienes de malo el filtro de tu historia Yo estoy hasta por mis dos demonios En el club, con mi track, con el drive como un side, tú eres un jersey, Tú eres otra copia, ponme otra copa me pago en el serie 3 En el filo pero estoy bien fresco. Enemigos me quieren joder Doble filo solo sin interés Son mentiras tu código Pues no es de verdad A la mínima vendido Si no pagan ni la mitad Yo no tengo precio Me muevo por inercia Tengo el estilo bien agresivo Y en el tuyo carencia eh. Llego con latencia yeah, La voz de la experiencia ¿Quién me iba a decir a mí Que no eras competencia? Este es mi camino, y lo sigo, yo lo rulo fino Como esos pussy que quieren ver arder todo lo que consigo, están resentidos Bien normal, les sobran los motivos Pegan un tema y acto seguido Caen en el olvido Me como uno de santa justa plan Para que tú me pidas, se apuntan mal Y tripa y tienes un boomerang Me lo he tratado de pacapan La tuya despega de Datelo. Te quedo mirando el paso a montañas A ti ya lo que tienes detrás